¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Somos Hanna y Martín de Español Real y el día de hoy tenemos algo para ti un súper anuncio de este gran proyecto que hemos estado trabajando por mucho tiempo Hannah y yo y es el proyecto de la academia así es amigos por fin ya tenemos listo todo lo relacionado a la academia de español real y la academia es para ti si tú tienes problemas con la motivación o la frecuencia de tus estudios de español si tú no sabes ni dónde empezar la academia es para ti. Así es hemos creado la academia para resolver todos tus problemas para romper barreras y para que tengas un contenido estructurado, personalizado y con mucha motivación. Nosotros dos tenemos más de 14 años de experiencia enseñando. Es una experiencia combinada que tenemos. Hannah tiene mucha experiencia enseñando español y yo también que soy el creador de español real. Ya tenemos más de tres años en español real así que hemos decidido juntarnos para crear algo grande para ti y se trata de la academia. La academia es una herramienta extraordinaria, muy fuerte, que vas a poder aprovechar y ser parte de la academia para acompañarte en tu aprendizaje del español. Uh -huh. Entonces, Martín, si alguien quiere inscribirse en la academia, ¿qué van a recibir? Bueno, primeramente van a ser parte de una comunidad internacional uh -huh. de alumnos muy motivados de todos los niveles de diferentes países, y vas a poder intercambiar con ellos. También vas a tener dos profesores. Esta es una gran ventaja, ya que vas a tener un profesor eh, nativo, un profesor no nativo, vas a tener los dos puntos de vistas, uh -huh. vas a tener todas las aristas, todos los puntos de vistas cubiertos para poder ayudarte a hablar español y que lo domines con confianza y con comodidad. Exacto entre muchas otras cosas vamos a dejar el enlace arriba también debajo para que veas completamente de qué se trata la academia también vas a formar parte del grupo secreto en facebook vamos a tener un grupo secreto vamos a tener también un grupo en whatsapp verdad exacto un grupo para que puedas eh, conversar o chatear con nosotros también ¿Qué más cosas, Jana? Bueno, en el grupo en Facebook vamos a tener mucho contenido exclusivo. Es, la academia es la cosa más exclusiva que hemos hecho y que tenemos planeado. Exacto. Entonces, mucha conten mucho contenido muy variado. Vamos a tener expertos en varios videos, por ejemplo, de todos los países, de todos los acentos de habla hispana, hablando de muchos temas y dándote consejos. También vamos a estar compartiendo mucha información de manera muy como planeada, muy organizada para guiar tus estudios de español. Así es. Y todo este contenido no va a ser el mismo contenido que compartimos por aquí o por el grupo abierto en Facebook o por el canal en YouTube. Esto se trata de algo especial. Es realmente una herramienta muy poderosa y extraordinaria ya que vas a tener dos profesores con contenido exclusivo y además con muchos invitados. Vamos a tener videos eh, hechos, editados, clases en vivo, entrevistas, vamos a tener videos blog, vas a tener fotos. También consejos. Consejos. Vamos a hacer conferencias también grupales con otros profesores y expertos eh, del idioma español mucho contenido que solo vas a ver en la academia, en Facebook, también vas a tener acceso ilimitado a nosotros dos por email, entonces si tú tienes alguna duda, alguna pregunta y quieres hacerlo de manera más privada, no sí. en el grupo en Facebook o en el grupo en Whatsapp, puedes enviarnos un email y vamos a responderte personalmente con una, un mensaje muy detallado dentro de 48 horas. Entonces cualquier duda, cualquier pregunta vamos a estar apoyándote. Exactamente. Todo va a ser muy personalizado y va a ser según lo que desees. también En el grupo secreto vas a tener la posibilidad de participar directamente con nosotros en la creación de contenido. Ajá. En ver ¿Cuáles son tus objetivos? Vamos a establecer objetivos Ajá. y vamos a ir avanzando juntos. Así que vas a ver resultados. Ajá. Vas a participar de las encuestas, también de las uh, de los foros o del Q&A que se conoce como ¿no? preguntas y respuestas. Uh -huh. Así que vamos a tener todo esto y vas a poder participar de esto con los otros miembros de la Academia. Exacto. Y también vamos a ofrecer a los miembros de la academia un descuento en su primer mes del club de conversación. Entonces, si tú quieres llevar tus eh, habilidades de hablar al siguiente nivel, puedes tener más oportunidades en vivo para hablar con nosotros en un grupo. Exactamente. Otra cosa, también los miembros de la academia van a ser los únicos miembros que van a tener descuentos para el club de conversación y para los productos y servicios y todas las cosas que se vienen en español real. Uh -huh. Así que son miembros muy privilegiados y es algo a tomar en cuenta, ¿verdad? Ya que uh -huh. vas a tener siempre descuentos en todos los productos, en todo uh -huh. lo que se venga más adelante. Y, ¿qué más, eh, Hannah, para los nuevos miembros de la Academia? ¿Qué van a recibir? Bueno, van a recibir dos cosas de bienvenida. Primero, un video personalizado en el grupo en Facebook para, dar, para decirte bienvenidos al grupo. Y también una tarjeta postal de un país de habla hispana con una escena de ese país escrito a mano de nosotros dos para ustedes, para darte la bienvenida a tu primer mes de la Academia. Entonces la Academia es un programa de suscripción, pero no hay contacto. Entonces tú puedes cancelar en cualquier momento. Si no quieres seguir o por cualquier razón no quieres, no sí. hay problema. Puedes seguir eh, por cuánto tiempo que quieras. Exactamente. Para ser miembro de la Academia las inscripciones a la Academia van a ser mensuales o también puedes unirte a la Academia cuando quieras, ya que vamos a poner un enlace, vas a poder suscribirte y del momento en que te suscribas vas a recibir todos estos beneficios, vas a ser parte del grupo en Facebook, vas a recibir los videos, el video de bienvenida, la carta postal y vas a tener acceso a todo el material exclusivo de la Academia. Ajá. ¿Qué te parece? Bueno amigo, toma acción. Eh, gracias por seguirnos, por ver y escuchar este video. Uh -huh. Si quieres saber más información vas a poder leer todo debajo, arriba, vamos a dejar el enlace, también vas a, vamos a compartir contigo el enlace de la página web de Español Real con todos los detalles que acabamos de decir en este video sobre la academia. Uh -huh. Entonces te invitamos a la academia y vamos a verte Ahí o en el siguiente video. Exactamente. Nos vemos en la academia. Cuídate y saludos, Ñe. Chao. Chao.